Bien, eh, buenos días, bienvenidas, bienvenidos. Vamos a comenzar esta segunda, bueno a comenzar, ¿no? porque ya ha habido una actividad previa, pero a dar continuidad a esta segunda jornada del Foro Cultura y Ruralidades. Yo soy Alfredo Puente, eh, estoy aquí hoy como parte de un equipo que trabaja justo al otro lado de, de la cordillera Cantábrica, en, en la provincia de León, en un proyecto que se llama Fundación Cerezales Antonino y CINIA y agradezco ¿no? a, a toda la organización de este foro que nos hayan invitado a una novedad para mí que es moderar, siempre, siempre me toca la parte de que me corten en, en lo que estoy contando porque suelo extenderme mucho y no sé, no sé si seré capaz de, de llevarlo adelante con el resto de las personas que están aquí sentadas, pero bueno, me voy a esforzar, espero que, que, que lo comprendáis. Antes de nada voy a presentar a, a quienes eh, estamos un poco en esta mesa y también me gustaría eh, en todo momento que os sintáis implicadas, implicados y que en todas aquellas aportaciones que queráis hacer, al final eh, vamos a tener tiempo para poder hablar de, de todas las cosas que nos puedan preocupar. ¿no? Eh, están aquí hoy eh, Nerea, mmm, Elisa y Osquia, Osquía, perdón, de, es la dirección colegiada del Centro Duarte. creo que solo nos falta Betisa, ¿verdad? Eh, nos acompaña también... Eh, José Antonio Agúndez, del Museo Bosch del Malpartida. Mm, está también Juan Antonio González Ponte, de Pozu Santa Bárbara, en Mieres. Y Miguel Ángel Herrera, de Genalguacil, eh, Pueblo, Pueblo Museo, que creo que es también un, un proyecto de sobra conocido. Mm, vamos a hacer unas intervenciones bastante breves al principio para que conozcáis un poco más en detalle cada uno de sus proyectos. Y eh, bueno eh, a continuación, si queréis, empezamos a lanzar Toda una serie de preguntas que hemos comentado brevemente estos días, estos días de atrás. Pero yo creo que este es un buen escenario ¿no? para poner un poco en crisis el título de esta mesa, Centros de Producción y Exhibición Artística en el Medio Rural, entre el contexto y lo global. Es eh, algo que yo creo que nos habla de un binomio de escalas del que solemos abusar en, en muchos casos, casi hasta, hasta vaciarlo de sentido, ¿no? me atrevería a decir. Y... Eh, y digo quizá pues, porque no me olvido que estamos en la tierra de, de pensadores eh, tan afinados como Jaime Izquierdo, que es alguien que logró reunir en ese libro que él tiene sobre Asturias agropolitana, yo creo que algunas de estas eh, diferencias ¿no? que a veces se plantean sobre esa idea del contexto local como algo un poco irreconciliable con, con esas otras escalas eh, globales, ¿no? como él introdujo toda esa, todo ese pensamiento acerca del agropolitano y de cómo el pensamiento campesino, se podía reunir con otra, con otra idea de lo urbano. Creo que es algo que nos debe servir y que se puede incorporar y que hay que buscar las, eh, las vías y los mecanismos para que forme parte de instituciones culturales y de proyectos culturales como los que vamos a estar presentes hoy aquí hablando y presentando. Así que si queréis eh, comenzar en Centro de a, a que conozcamos vuestro trabajo, sí. pues el tiempo es vuestro. Muy bien. Bueno, eh, es que Ricasco por la invitación. Eh, estamos encantadas de, de estar aquí, de conversar con vosotros, de conocernos, como comentábamos hace un momento, ¿no? De, de poder tener este momento para conocernos, para buscar futuras eh, historias en común. ¿no? Eh, venimos del Centro Arte, es un espacio que está en Huarte, en Pamplona, es un pueblito cerca de Pamplona que tiene ahora mismo 6.700 habitantes, eh, pero cuando se construyó el Centro Arte de, en el lugar en el que trabajamos, eh, el pueblo tenía, creo que eran 3.500. Es un pueblo muy pequeño y sin embargo la dotación es espectacular. Es un cubo gigantesco de 6.500 metros de, de espacio expositivo y, y bueno, fue un proyecto bastante eh, sonado, fue en el año 2007 cuando se inauguró, al final un poco de la bur burbuja inmobiliaria, en el final de los boom de, los, de las dotaciones culturales, ¿no? donde se estaban construyendo tantísimos espacios que ahora nos cuesta tanto eh, dar sentido, y, y bueno, el Centro de Arte fue como, en Navarra fue el colofón un poco, ¿no? después de la construcción de un montón de espacios culturales a lo largo de la comunidad, Bastante más medidos, desde luego, casas de cultura. Eh, se construye este espacio para exposiciones de arte contemporáneo de nivel internacional. Eh, lo impulsa el propio ayuntamiento y esto generó, sobre todo en la población de, de, del, del territorio de Huarte, ¿no? eh, bastante rechazo porque tenían otras necesidades mucho antes que esa, como un instituto, un centro de, eh, una casa de cultura, centro de salud, otras necesidades que ellos veían más relacionadas con, con, con lo que ellos hacían. Entonces, bueno, ya en 2007 se inaugura con una manifestación delante del, del centro, ¿no? donde eh, el pueblo de Huarte está diciendo que, bueno, que, no, que no es eso lo que necesita y que no era la manera. Eh, después de ser un centro de, exhibi de exhibiciones, eh, en 2016 el patronato de la Fundación decide darle otro carácter y, y bueno, ya que era, era un espacio muy difícil que llegara la gente porque como os digo no está en Pamplona, está en un pueblo cerca de Pamplona, pero para los hábitos que tenemos en Pamplona de, de, de cultura queda bastante desplazado. Entonces, era muy difícil que la gente acudiera al Centro Arte. Eh, así que se destina, como, como había propuesto la comunidad artística, a centro de producción. Un espacio de recursos para la comunidad artística, de formación, de eh, encuentro, de, bueno, de vida común ¿no? también. Y en 2016 es cuando comenzamos eh, Elisa, Nerea, Betisa y yo, en la dirección del centro, eh, hace seis años, con ese proyecto en el que, bueno, convertir aquello en, en un centro de, de recursos, pero de todo tipo, no, para la comunidad artística en el más amplio sentido de la palabra. Hoy en día tenemos unas líneas de programación organizadas como en tres ejes, digamos, una es... Eh, la mirada a la comunidad artística a través de eh, atenderles a través de residencias, eh, recursos, estancias que ofrecemos en el Centro de Arte, eh, todo tipo de laboratorios, herramientas que se vayan necesitando. Eso lo hemos ido construyendo a lo largo de los seis años de manera bastante orgánica. Hay otra línea de formación y educación. Por un lado, la formación para, para todos los, los agentes de esa comunidad artística, pero también eh, una línea de educación en la que eh, estrechamos los lazos entre la comunidad artística y la educativa, ¿no? Y luego otra línea de en abierto, que llamamos, que es donde eh, intentamos que, que se pueda ver todo lo que ocurre en el Centro Arte. Y en esa línea, por ejemplo, también en, eh, entra un programa que es Woldeac, que no ocurre en el Centro Arte, sino que ocurre en otras sedes, de, en otras casas de cultura de Navarra. A través de, la que, a través de este proyecto lo que hacemos es acercar el arte contemporáneo a toda la ciudadanía navarra, eh, o lo intentamos, perdón, <risa> eh, además de fomentar... Eh, la investigación eh, curatorial, la crítica en Navarra, porque también era un sector que veíamos que estaba muy, eh, bastante cojo y además dar también eh, la oportunidad de que se vean las, las obras que están produciendo los artistas navarros. ¿no? Eh, este programa World Day, que es uno de los que bueno, podríamos hoy hablar en algún momento, eh, también el, la idea de estar en Huarte, en, en ese lugar que está como en la periferia de la periferia, porque eh, Pamplona no es un, una ciudad tampoco dentro del circuito artístico del arte contemporáneo que esté en el centro, eh, sino que bueno, más bien quedan en un margen y Huarte está en el margen de Pamplona. Entonces, bueno eh, todas las oportunidades que eso nos brinda, ¿no? nosotras por lo menos las intentamos convertir en oportunidades. Y... Y el, y el programa Waldeac, ¿no? que luego volveremos. Eh, va, a, va a comentaros Nerea también ahora sobre un proyecto que igual también es interesante, además de Waldeac, que podemos traer aquí y debatir sobre él un poco. Sí, en relación a la parte que hacemos de, de, de apoyo a los artistas, tenemos bueno, eh, bastantes eh, residencias y un programa de residencias que llevamos a cabo en colaboración, en colaboración con Identidad de, de Barcelona, eh, eh, es el programa Estéticas Transversales en el que más o menos anualmente hacemos una convocatoria de residencia para bueno, seleccionar uno o una artista para, o, o, o más de uno en algún caso para trabajar eh, directamente con el contexto eh, social, eh, y más cercano, bueno, social y medioambiental de Huarte de Huarte y también de Burlada, que es Burlada y Villeva, que son como otras, otras poblaciones anexas que, bueno, entre las tres poblaciones como que tienen bastantes vínculos eh, históricos. Eh, estas tres poblaciones están atravesadas por, por un río, por el río Arga, que también pasa por Pamplona, y entonces, digamos que el eje o el temático de, de la residencia eh, es el río. Vamos a ver un vídeo ahora, si, si nos lo ponen, porque como no tenemos mucho tiempo y el, el vídeo lo, lo explica muy bien, bueno, es, es, es un vídeo de un, de un artista en concreto de, de una de estas ediciones de, de Estéticas Transversales. Sí, a ver si nos lo ponen. Alfonso Borragán, artista multidisciplinar. Eh, estoy en de trabajando sobre una nueva fase del proyecto No Man Land dentro del programa de residencias eh, Estéticas, Estéticas Transversales, Transversales, en la que... Estamos un poco, bueno, como ha hecho siempre el proyecto No Más Land, desde hace nueve años, revelando el río a través de los juegos o de lo lúdico y sobre todo de los juegos ilícitos, de los juegos ocultos y de lo que el río ha ido ocultando durante mucho tiempo. Para ello hemos estado trabajando un poco con todo el contexto social, eh, trabajando, hablando con abuelos, recopilando muchas historias. Eh, y estas historias nos han ido llevando a ciertos puntos del río y a cómo el río se está usando hoy para vincularlos un poco a las comunidades que usan el río Juegan en el río y ocupan el río. Entonces, bueno, pues han ido apareciendo distintas, o revelándose distintos momentos, distintos lugares, distintas situaciones. Y el proyecto se ha construido un poco en tres líneas distintas. Por una parte, recopilar estos juegos y grabarlos, filmarlos, documentarlos, igual que se ha ido haciendo en el proyecto durante todo este tiempo. Pero por otra parte, han aparecido dos líneas nuevas, que yo creo que son la característica de Oarte y Pamplona. Eh, que ha sido trabajar con la búsqueda de tesoros en el río y encontrar lo oculto eh, y en cierto modo el tesoro que te encuentra a ti y tú no lo encuentras a él. O sea, es casi como un proceso de volverse tesoro, buscando en las grietas de las rocas, en las grietas del río y encontrando historia, encontrando todos los sedimentos de un río que no solo son territorios sino que son ya historias humanas. Y por otra parte, eh, una parte mucho más tecnificada, el, que es la, los piragüistas o el uso de los piragüistas del río, que es algo relativamente moderno, nace en España o llega a España en los años 80. En Estados Unidos empieza, o, sí, en el norte de Estados Unidos, Canadá, a nivel deportivo se empieza a utilizar a partir de los 40, 50, 60, más 50, 60, Aun siendo una práctica muy antigua para los Inuits o para las comunidades Yaganes o Seicán del, del sur de Chile. O sea, Inuits en el norte y lo que sería la parte norteamérica y, y suramérica. ¿no? Eh, de todos modos, es, aquí lo que hemos intentado es trabajar con esa parte más deportiva, más técnica. En la que el río se convierte en un canal de obstáculos, en un canal de fluidos, en un buscar la línea en, y en un dejarte llevar. Pero... ...en cierto modo memorizando técnicamente un lugar... ...buscando lo anómalo o, o lo que nunca esperas ¿no? ...entonces hemos estado trabajando con estos dos campos... ...y produciendo distintas obras que bueno... ...en este momento aún están en proceso... ...pero investigando con, pues, desde las respiraciones... ...a las narraciones de estos ríos... ...y a construir una historia de esta búsqueda de tesoros. El río está regulado por el pantano... ...a veces grande, a veces pequeño... ...hoy es un caudal medio... La central antigua pilla agua del, del pozo. Es una vadina muy grande que desagua en un rápido muy sencillo. De pequeño nos bañábamos allí, saltábamos y volvíamos a la orilla. Ahí aprendía a nadar. Bueno, eh, os hemos puesto este vídeo que es, aunque es, eh, relata un, un caso eh, concreto. Un, minuto más. Sí. Eh, un poco como, bueno, para que entendierais un poco el, eh, este, este programa, en el que, bueno, se puede ver un poco como la práctica artística, como, como un espacio para la investigación crítica eh, y, y, bueno, esa activación del contexto, en, en este caso de una manera como eh, bastante específica. Eh, no, o sea, no me voy a alargar más, solo contar que eh, a nosotros este proyecto, este programa especialmente nos gusta porque es un, es un programa que, al, que, al que damos tiempos eh, muy largos y, y eso la verdad es que sabemos que no siempre eh, es posible y es un poco un lujo. De hecho, este, esto. La residencia ocurrió en 2019, pero todavía aún eh, seguimos eh, con, bueno, trabajando con, con, bueno, cerrando pequeños flecos de la residencia, ¿no? Porque después se hizo una producción, eh, ahora se va a presentar la producción todavía en, en septiembre. O sea, que, que, que sí que son, eh, aunque las residencias eh, son, eh, digamos, que con una duración corta in situ, eh, pues son, son proyectos que... Bueno, que que nos gusta cuidar a fuego lento. Y bueno, de hecho, solo por un apunte, el, el último proyecto de estéticas transversales que, que hemos tenido eh, ha sido con Sara García, que es la que nos dio ayer estos panes maravillosos que, que pudimos comer. Y, y yo creo que, por, que de momento ya vale para para pues, hacernos eh, una, una idea de lo que hacemos en el Centro Guardia Realmente interesante escucharte cerrar con Sara García, cuyo trabajo actualmente compartimos y, y que está trabajando con vosotras y también allí en Cerezales con nosotros. Esto de, de tener que decirle a la gente que queda un minuto o, o dos minutos, que sepáis que, que, que no es nada agradable, ¿vale? Pero bueno, vamos a intentar continuar. José Antonio, tu turno. No pues eh, muchas gracias. Gracias especialmente al, al Ministerio, a, a Benito y a, a su gente, y a toda la gente de Navia y a todos vosotros eh, por esta invitación de, para estar en esta, en esta mesa. Eh, venimos desde Extremadura eh, y para presentaros, aunque mucho quizás lo conozcáis, el Museo Fostel Malpartida, eh, un museo que es un museo público museo que ahora mismo está gestionado por un consorcio que lidera la Junta de Extremadura, eh, cuya representante, una de sus representantes, nuestra Secretaria General de Cultura, está con nosotros. Gracias, Miriam, por estar aquí. Y, y que es, en el que participan también la Diputación de Cáceres y la, a, a, el Ayuntamiento de Malpartida de Cáceres. Yo no sé si conocéis el Museo Foster Malpartida seguramente el que no conozca el Museo Foster Malpartida debe saber que vive en peca mortal, que lo vamos a resolver inmediatamente en cuanto vaya, pero que vive en peca mortal. Sobre todo lo digo porque, porque es un museo y un proyecto que tiene a sus espaldas casi 50 años, 50 años, por lo tanto nos convierten en uno de los pioneros eh, del arte contemporáneo en periferia, <risa> en naturaleza. En, de, en, no digo yo solamente de manera eh, extremeña a nivel regional, sino a nivel nacional, incluso casi casi internacional. Todo ello lo debemos, pues, eh, a... Bueno, déjame que me levante para ver un poquito la, y guiarme por las... Eh, eh, diapositivas. Lo debemos a, a un artista uh, de origen alemán, Wolf Ostel que, eh, casado con una extremeña, pues eh, eh, recibe el shock en el año 1974 eh, pues, de encontrarse con un paraje absolutamente insólito, el paraje de los barruecos. Él era un artista absolutamente reconocido, conocido y reconocido, a nivel internacional, eh, sobre todo porque, bueno, si buscáis cualquier enciclopedia está en las, en las historias del arte por haber sido pionero, descubridor de varias corrientes y movimientos artísticos, el decolage, happening influxo, etcétera, etcétera, y desde allí desde el centro hizo un viaje el viaje a este sitio al paraje de, de los barruecos los barruecos, etimológicamente muy próximo también a barroco, barrueco, barroco eh, perla irregular, forma irregular, pues esto lo tenemos en, en Malpartida de Cáceres, a 11 kilómetros de, de la capital de provincias y allí impresionante por este sitio y dado un, un sitio que, como veis, pues tiene unas formas absolutamente voluptuosas, muy eróticas, lógicamente, pues eso le, pone, le pusieron mucho a un artista eh, vanguardista como como Fostel. Y allí, pues de manera inmediata, in, ideal eh, hacer un proyecto de museo. Un museo que iba a ser, en principio, al aire libre, con ambientes entre las rocas, etcétera, etcétera. no un museo eh, que de inmediato buscó la sintonía con el espacio, con el pueblo, con lo que tenía a su alrededor, eh, intentando poner al mismo nivel cultural las cosas del pueblo con las cosas de la vanguardia. Porque, como decía Fostel en esta Escuela de Arte de mal partida, todos son alumnos, todos son maestros. Es decir, los, los artistas podrán aprender del pueblo lo mismo que el pueblo podrá aprender de los, de los artistas. Y en esa sintonía eh, empezó esta aventura, allá por los años 70, ¿no? eh, poniendo en ese mismo nivel cultural las cosas del pueblo y las cosas de, de la vanguardia. Eh, lógicamente, la red de contactos de Fostel hizo que a, a Malpartida fluyeran ya desde, desde muy temprano pues, artistas eh, de todo el mundo, coleccionistas, galeristas, directores de museo. Y también pues eh, gente de la universidad, muy importante la universidad, la Universidad de Extremadura, concretamente, porque verdaderamente habían nacido eh, los dos al mismo tiempo, prácticamente, el Museo Foster de la Universidad son del 73-74. Y, 74, y en, en la universidad hubo un gran apoyo. A, a, a, incluso gente que, que venía mucho de, de, de Navarra eh, por ejemplo la, la catedrática de arte María del Mar Lozano Bartolochi de Pamplona, pues había estado en los encuentros del 72 y había oído hablar ya de Fostel ¡qué maravilla! y entonces pues cuando el alcalde de Malpartida se fue a tocar a la puerta de la universidad en la universidad conocían quién era, era Fostel y como veis pues había a, eh, eh, escritores un contacto con, con Dalí eh, en el año 78, pues hace que, que estos artistas, Dalí y Foster, se cedieran uno a otro mutuamente una obra para, su, para sus respectivos museos, es decir, empezó a hacer todo tan vivo, tan intenso, tan, eh, tan, eh, tan evocador, eh, tan difusor de lo, que, de lo que había allí. En el año 1981, por ejemplo, eh, eh, Malpartida estaba en las portadas del país semanal y de, las, de los telediarios de, de, de Alemania, etcétera, etcétera, eh, pues como el pueblo a donde había llegado el, el arte. ¿no? Eh, y estas son las imágenes, las escenas que, que se veían con frecuencia eh, los, los, los, los lugareños, pues, acudiendo a exposiciones en las que se veía el arte conceptual, eh, en las que a, se, se trataba eh, de fluxus. Eh, yo, que soy malpartideño, eh, pues, y que pasaban estas cosas cuando tenía 14, 16 años, pues, tenía ocasión de ver en el cine de mi pueblo pues, performance y happenings, y con ciertos fluxus y esas cosas. Y esas cosas estaban previstas pues para la gente de Colonia o de Nueva York o de París, pero no para los de Malpartida de Cáceres. Y entonces, pues nada, nos empavamos de todo aquello, ¿no? Eh, mirad allí a esos, a esos chicos, un chico haciendo pipí debajo de una obra de arte, es decir, pues sí, Duchamp había elevado el urinario a, de la, con su famosa fuente a obra de arte, pues nosotros elevamos a, a, a obra de arte el orinar en el urinario, eh, claro, pues, pues cómo no. Esta es un poco la dinámica en la que se desenvuelve, mirad qué imagen, ¿no? Eh, hay una... una hay una eh, película hecha de una televisión alemana de este momento, ¿no? en el cual pues, las mujercitas mayores de la, de, de, de, de, de la población, de, de la casa donde vive Fostel, en el un famoso palacio, caserón antiguo, pues, van a ver la obra que saca a la puerta de la calle el artista. ¿no? Y hay una mujer, una mujercita, que eh, ante la obra y ante el comentario eh, a, a, ante eh, la obra que, de, que está viendo y ante la imposibilidad de definir qué era aquello pues yo creo que da la mejor, la mejor eh, concepto que se ha podido dar de una obra de arte la mujer dice delante de una obra qué misterio qué misterio esto es el arte el arte es que un misterio fluxus le venía perfectamente aquello es decir, Fluxus, un, un movimiento artístico que ponía en, en igualdad, eh, que, que daba valor a las cosas sencillas de la vida, a, la, a lo cotidiano, que daba importancia a las cosas que no tienen importancia, qué mejor que caer en Malpartida de Cáceres, donde el pueblo hablaba del misterio. ¿Vale? Bueno... Eh, sigo contando eh, rápidamente pues, que el pueblo acude en masa a ver todas estas actividades. Ahí tenéis a una jovencísima, eh, Esther Ferrer, por ejemplo, haciendo eh, performance en, en esos años 80. Eh, el Ayuntamiento de Malpartida adquiere un antiguo edificio que fue un antiguo lavadero de las lanas, eh, porque estamos en, el, en un camino trasiego de los rebaños trashumantes, eran unas ruinas, ruinas que eh, finalmente... Finalmente, el, <ríe> Finalmente el, el, el, el ayuntamiento cede a la Junta de Extremadura y es la Junta de Extremadura la que a finales de los años 80 comienza a, a hacerlo. Este es el punto de origen, casi, eh, eh, fíjate, acabo mi intervención, el punto de origen del museo, el viaje, BoAEX viaje de hormigón por la Alta Extremadura, un ambiente donde participa todo el pueblo, porque todo el pueblo, desde el... Desde el prácticamente el comienzo, desde el 76, está implicado en el museo. Luego habrá ocasión de hablar a lo largo de la charla de, de algunos acontecimientos concretos, ¿no? Pero, actividades, múltiples actividades, eh, la, la idea del proyecto general del año 83, la materialización de la obra de Dalí allí, eh, la inauguración por fin en, del museo en el año, uh, o reinauguración del museo en el año 94, cuando se empiezan las etapas de restauraciones y rehabilitaciones. Y después las tres colecciones de arte contemporáneo que tenemos, la colección eh, inaugural, la colección Fluxus Donación Di mayo regalo de un, artista, de un coleccionista italiano al patrimonio extremeño. Toda esta obra está dentro del patrimonio extremeño. Eh, pues, eh, colecciones de artistas conceptuales, en Malpartida, por ejemplo, se dan los primeros contactos entre el arte contemporáneo portugués y español después de salir de, la, de, la, de estos estados de sus correspondientes dictaduras, pues se, se dan en mal partida esos primeros contactos de, de, de la estética, de la plástica ibérica, ¿no? Y bueno, un centro de vías pecuarias. Eh, en el año 2005 sumamos el gran archivo Happening Fostel, un, un fantástico centro documental eh, visitado por investigadores, estudiosos, eh, interesados en, en, en el arte, en este arte fluxus, arte happening, en todo lo que pasó en, en el Centro Europa, en el arte de Centro Europa a partir de los años 60. Y Miles de actividades, <ríe> críticos, eh, simposios, eh, ciclos de música contemporánea, 24 ciclos de música contemporánea llevamos. Eh, el ministerio finalmente hace 4 o 5 años eh, se entusiasmó con nuestros ciclos y ahora ya coproduce con, con nosotros. Eh, han pasado artistas prácticamente de todo el mundo, eh, exposiciones múltiples, eh, bueno, fin. Ya está, aquí, aquí cerramos, luego seguimos. Bueno, miradlo bien porque este, este dedo formará parte de las reliquias del de quinto foro ¿no? de, de Cultura y Ruralidades. Traté de conservarlo hasta el final de la mesa. Tu turno, eh, Juan Antonio. Pues muy buenos días, eh, para mí es un placer compartir espacio y tiempo con vosotras y con vosotros y muchísimas gracias desde luego al Ministerio por la invitación a este encuentro. Debería haber más encuentros de estas características, de esta índole, para que pusiéramos en común precisamente las experiencias artísticas y patrimoniales que compartimos. En efecto, vengo en representación del Ayuntamiento de Mieres, para quienes no conozcáis Mieres, eh, hablamos de un consejo de... 37.000 habitantes, que en los 15 o últimos 20 años pues hemos descendido a esa cifra desde los 50.000. Fuimos una de las cunas del movimiento obrero de rebeliones y gloriosas revoluciones y actualmente estamos en una fase de declive industrial. No es casual que estemos en una fase de declive industrial cuando precisamente cesan esas rebeliones y revoluciones gloriosas. Y partimos de la premisa de entender el patrimonio como un tractor de otras experiencias eh, y actividades urbanísticas, laborales, estéticas, culturales y como un, un dinamizador de la vida, de la vida del Consejo. Desde esa perspectiva del patrimonio lo primero que también quisiera decir y aclarar es que exactamente Mieres no es una comunidad rural, eh, en Mieres eh, tenemos eh, parte rural... Eh, parte industrial y concretamente vamos a hablar del Pozo Santa Bárbara que está en un entorno que no es exactamente rural pero sí que es paisaje protegido en parte. Me parecía muy importante eh, centrarnos en la cuestión de la zona de declive industrial porque en Mieres sufrimos como en otras comarcas y cuencas mineras la fallida reconversión industrial, es decir, una fase de desolación en la que Uh, de repente eh, la principal actividad laboral que era la minería eh, cesa, cierran todos los castilletes, cierran todos los pozos mineros a excepción del Pozo Nicolasa que es el único en activo que precisamente está en el Consejo de Mieres y deja de haber trabajo de manera directa. Por tanto a través de los fondos mineros eh, lo que se busca es reactivar la actividad industrial del Consejo y no se consigue porque no hay ninguna cláusula de mantenimiento de la actividad industrial de las empresas que vienen y lo voy a decir con toda rotundidad a cazar las subvenciones del momento. Cazan las subvenciones del momento, cuando agotan ese dinero desaparecen y tenemos polígonos eh, industriales absolutamente desiertos y en principio sin ninguna esperanza de futuro. Debéis pensar que la minería fue como una ola que trajo mucho trabajo, pero en el momento en que desaparece la minería, desaparece el trabajo y desaparece, desaparece la población. ¿no? Da ahí esa bajada demográfica. Al punto como decía, de que los polígonos industriales quedan desiertos y para que os hagáis una idea, de, eh, el nivel de precariedad y de friquismo también, me atrevería a decir, era tal que, por ejemplo, una empresa farmacéutica cometía errores y ratas en los principios activos de los medicamentos y lo quitaban con típex. Es decir, el nivel de declive de las comarcas mineras llegó a ser exactamente este. Entonces, eh, desde el área de cultura del Ayuntamiento de Mieres, como decía, apostamos por el patrimonio como... Un tractor que genere empleo directo e indirecto y que de alguna manera motive a la población viendo que en espacios mineros industriales donde hace décadas que no hay ningún tipo de actividad, sí se pueden realizar otro tipo de actividades. En ese sentido debemos combatir con una de las concepciones ideológicas a mi juicio más perniciosas que era la idea que tenía buena parte de la población de la fabricona. Es pensar que va a llegar una gran fábrica, una gran industria que de repente va como una nueva ola a dar miles de puestos de trabajo a toda la población. Esto, como diría la escritora Naomi Sabugal, es muy improbable, es como si te toca la lotería. Es decir, las posibilidades de que las comarcas mineras de repente haya una industria que genere miles de puestos de trabajo, ojalá, pero la probabilidad es mínima, es ínfima. Entonces, lo que hicimos concretamente en el Pozo de Santa Bárbara es lo siguiente. El Pozo de Santa Bárbara está en Turón. Turón actualmente tiene 3.450 habitantes, eh, un dato de 2021. Y es el primer pozo declarado BIC, es decir, Bien de Interés Cultural, no solo de Asturias, de España. Es decir, el primer pozo minero declarado bien de interés cultural uh, de España. Se hizo una primera fase de rehabilitación. El, el proyecto fue del de arquitecto asturiano José Ramón Molina, pero no se dotó de contenido. Se cometió el error típico del patrimonio industrial, que es el primero dispara y luego apunta. Rehabilito el edificio, pero nadie pensó para qué se iba a utilizar el edificio. ¿no? Entonces, a mí como concejal, bueno, iba a decir joven, ya no soy tan joven, eh, me toca vivir eh, esta situación y lo que planteamos son tres líneas de actuación en el Pozo Santa Bárbara. En primer lugar, utilizar la sala de compresores para realizar intervenciones artísticas. No exposiciones, sino intervenciones artísticas, donde las obras hibridaran y se adaptaran y combinaran con el espacio, que es un espacio solemne, que tiene todo un eco industrial del pasado, pasado que no entendemos en clave melancólica, porque la melancolía es paralizante, sino en perspectiva de futuro. ¿Qué podemos hacer con esto y a dónde queremos llegar? Entonces, la sala de compresores se convierte en un espacio de intervenciones artísticas, ¿Qué tipo de intervenciones artísticas? Pues lo que queríamos precisamente era mm, realizar intervenciones, insisto una vez más, no exposiciones, que eh, eliminaran, eh, que mm, fueran contra las barreras o los bordes que separan el espacio de los que saben y de los que no saben de arte. Es decir, que fueran verdaderamente experiencias democratizadoras donde cualquier persona, un poco la línea que estaba comentando el compañero, pudiera disfrutar, pudiera sentir placer, independientemente del nivel o de la competencia técnica cognitiva de conocimientos que tenga del arte, de la intervención artística que está teniendo lugar en este espacio. Comenzamos con una pieza lumínica de Anthony McCall, el artista, sabéis que es uno de los padres del performance, concretamente del performance de los años 70, a continuación, eh, actualmente tenemos una eh, intervención artística a cargo del de gran escultor Herminio, además Herminio es artista asturiano, el, el escultor digamos, de los equilibrios imposibles eh, con campos magnéticos donde a día de hoy todavía hay científicos que no saben exactamente cómo se las ingenia un señor de la caridad para conseguir que esas piezas que tienen un volumen importante, considerable, se mantengan en pie, se sostengan. Posteriormente vamos a realizar una intervención a finales de este año eh, del artista Le Mercier, un artista además que tiene un discurso muy crítico con la mina hacia el abierto. Esto nos parece muy interesante también incorporarlo, dado el espacio en el que nos encontramos, donde realizamos las intervenciones. Y en último lugar tenemos eh, prevista una intervención de la artista alemana Regine Schumann, que además se da la casualidad que viene de familia minera. ¿De acuerdo? Entonces, esta es una de las líneas de actuación en la realización de intervenciones artísticas que democraticen la experiencia estética, donde la población del lugar autóctona pueda disfrutar del arte, más allá de convertir el arte en un espacio sagrado de los que saben, de los que entienden, que por tanto significa concebir el arte como una religión, que esto a nuestro juicio es lo que pasa en buena medida dentro del arte contemporáneo, y después nos preguntamos por qué la gente no entiende lo que se hace en el arte contemporáneo. Otra de las líneas de actuación uh, sería precisamente la gastronomía. Y voy acabando ya. Estamos realizando unos eventos gastronómicos que denominamos Bocamina, eh, mediante los cuales lo que intentamos es evocar los sabores y los olores del pasado industrial minero a través del paladar y el resto de los sentidos. Y lo hacemos precisamente en estos enclaves mineros, eh, debajo de la sala de extracción del Pozo Espinos, eh, nuevamente en la sala de compresores eh, del pozo Santa Bárbara y en otros lugares. Y por último, esto lo hacemos eh, a través del desarrollo, teniendo en cuenta que debemos insertar eh, estas actividades y labores dentro de la cadena de valor eh, en el desarrollo, decía, de la realidad aumentada virtual y los videojuegos. Este es uno de los últimos planteamientos que estamos desarrollando y esperemos que eh, se consolide y se intensifique eh, ...dicha labor a partir de, del próximo año, en 2023. Por tanto, creemos, y acabo ya de verdad, eh, que hay que huir de dos errores... ...que además son dos errores simétricos. Uno yo lo, ya lo enuncié y lo anuncié... ...que era el de pensar que va a llegar una gran fabricona... ...que va a dotar de miles de puestos de trabajo a una zona en declive industrial. Ojalá fuera verdad, pero la probabilidad es muy menor. Y por tanto, hay que buscar alternativas que esperancen a la población... De hecho, con estas intervenciones artísticas no solamente estamos consiguiendo movilizar a toda la población, sino eh, atraer desde lo más bajo, sin prácticamente ninguna ayuda de ninguna institución, a distintas personas, a distintos públicos de distintos lugares de España y también eh, internacionales, porque hablamos de artistas de reconocimiento y de proyección eh, internacional. Ese sería un error, el de la fabricona, esa mentalidad obrerista, por así decirlo. Y el otro error simético sería el de la burbuja culturalista, pensar que se puede reactivar el patrimonio industrial solamente desde la cultura. Y la cultura, por supuesto, que genera y más de más sí, la cultura, por supuesto, que es industria, pero la actividad cultural tiene que ponerse en relación con otro tipo de actividades que no sean culturales y si no, y, si no nos estamos engañando. Y por último ya, como la, como la coda definitiva, sí que nos parece muy interesante, desde Mieres constantemente eh, estamos comentando, lo siguiente es que el patrimonio por sí mismo no habla, necesita un discurso y por eso hay que distinguir el continente del contenido. Considerábamos que el principal error que podríamos haber cometido era dotar de contenidos mineros a un enclave minero, porque entonces el turista, aquí había mucho matizar con el sintagma del término turista, eh, va un mes, va dos meses, va tres meses, pero no vuelve porque ya conoce lo que hay. Podríamos hacer una exposición fotográfica maravillosa de los mineros eh, y de las mineras, que también hubo, por cierto, eh, que trabajaron en esos lugares, eh, entre otros mis abuelos, pero eso dura tres meses y eso no tiene al final un alcance internacional. Por eso nos parecía muy importante distinguir el contenido el del continente. El patrimonio no habla por sí solo. Y por eso necesita un discurso y por eso intentamos afinar mucho el discurso y ahí estamos convenciendo a distintas instituciones estatales, ministeriales, locales, autonómicas para recibir el impulso que necesitamos, económico y también eh, motivacional, por así decir, para seguir con nuestra labor. Muchas gracias. Bien, decía eh, Juan Antonio desde la concejalía provocaba sobre la claridad del arte contemporáneo. Por un momento me despisté porque no sabía si hablaba del arte contemporáneo o de la política, a la que quizás se le puede pedir también eh, ese, ese mismo espacio ¿no? de transformación. Vamos con Miguel Ángel, tu turno. Eh, en primer lugar, agradeceros enormemente que, que, habéis, que hayáis permitido que yo esté aquí. Es un honor para nosotros, eh, desde algo así poder contar nuestra historia, nuestra experiencia como eh, un pueblo eh, después de vivir eh, una severa despoblación eh, que afectó muchísimo a nuestro pueblo, perdiendo un 70% de, de nuestros vecinos y cómo el arte y la cultura ha re, revitalizado totalmente eh, nuestra, nuestra vida. Creo que tenemos la presentación... Eh, por aquí, bueno, nosotros, nuestro proyecto es Arte contra la Despoblación y, y es como eh, el arte, eh, la cultura, fusionado con la tradición, eh, viene a revitalizar eh, nuestro municipio. Como veis, este General es General es uno de los 15 municipios que conformamos el Valle del Genal en Málaga. Es una de las zonas más despobladas de, de Andalucía y posiblemente de España. Eh, como veis aquí, bueno, tenemos una pieza de, de, de Javi Calleja que viene a formar parte de... De, del patrimonio de, de nuestro municipio. Y todo empieza en el año 94. Eh, ¿Por qué? Porque teníamos que buscar también nuevas fórmulas eh, para eh, frenar esa despoblación. O se crearon unos talleres artísticos donde el pueblo fue el primero que, eh, que participó dentro de las actividades. Vinieron llegando los artistas que eh, formaron parte de la comunidad, que se acercaron a nuestros vecino y donde los vecinos participaron dentro de todos esos proyectos. Eh, aquí podéis ver también cómo eh, esos vecinos ¿no? pues siempre se interesan por, por los artistas, los proyectos que se, que se generan en Genalguacil. Y el arte en Genalguacil se entiende como una, un modelo de desarrollo más allá de, de, de solo generar eh, recursos económicos para el municipio. Se ha convertido en una forma de vivir. Para nosotros significa una forma de vivir. En 2011, con la llegada nuestra a la alcaldía de, de Genalguacil, teníamos que... Que, que buscar nuevas fórmulas, ¿no? porque había un evento que solo ocurría la primera quincena de agosto cada dos años. Nosotros en menos de un mes creamos una nueva fórmula que era Arte Vivo y era eh, creando una exposición pertinente, eh, eh, hablando sobre el territorio con los vecinos de Jnagocil. Nosotros creamos un formato que era eh, una exposición expandida, donde había parte de, de la exposición dentro del Museo de Arte Contemporáneo y luego los vecinos en, durante, en todas las calles pues, teníamos intervenciones urbanas. Aquí vemos eh, cómo, por ejemplo, Tamara Roy estuvo trabajando sobre el paisaje. Eh, teníamos que seguir trabajando, ¿no? buscando nuevas fórmulas porque no eran suficientes. Queríamos, empezamos a trabajar, creamos este proyecto, se llama Lumen, y era empezar a hablar eh, del arte contemporáneo con un elemento no muy transitado, que era la luz. Entonces, pues bueno, eh, se invitaron a diferentes artistas, comisarios, con 20 proyectos, para dirigir un proyecto también que pudiera dinamizar nuestro municipio, eh, para que veáis... Después de casi 28 años, porque este proyecto se inicia en el 94, pues bueno, vemos cómo queda la estructura urbana y la cantidad de obras. Por eso se nos llama eh, Pueblo Museo. También en el año no, eh, 2004 se, genera, eh, eh, se crea un museo de arte contemporáneo, pero lo típico de la política. ¿no? Se crea un museo donde se construye un edificio muy aislado, eh, donde no hay dinero ni presupuesto ni intención de contenido. Entonces, hasta 2011 no hay la primera exposición en un espacio. ¿no? Es decir, Era otro elefante blanco de estos eh, que se han hecho tantos en España. ¿no? Eh, pero, claro, bueno, también tenía que ser sostenible, porque nosotros no podíamos pagar una factura de electricidad de 1.000 euros todos los meses. Eh, hemos creado una programación propia, una programación pertinente, donde hablamos del territorio. Eh, no una concepción totalmente localista, sino que trabajamos con el territorio, pero con una eh, proyección internacional. Eh, esto, por ejemplo, el año pasado hicimos esta intervención con Arturo Comas, que era como intervenir en el espacio, ¿no? Eh, recuerdo que llegó un, un director de museo eh, muy conocido y dijo que esto era la Tate rural, ¿no? Porque eh, fueron dos meses de, de, de trabajo. Eh, cumplimos el año pasado 25 años, se celebró ante, anterior el año pasado el proyecto del 25 aniversario, artistas que han pasado, las visitas, hablamos de la parte económica. Todas estas visitas un museo de 500 habitantes, eh, que son, que forman parte de, del municipio, 20.508 personas, eso genera una economía tremenda en Janago Y yo creo que aquí estamos para también ayudar a, otro, a otros proyectos y cómo se puede revitalizar. ¿no? Esta es la gráfica, esto es lo que destruyó General lo que ha destruido también a gran parte de, de España. ¿no? Esa centralización masiva eh, que se ha generado. Eh, nosotros también era ya, ok, yo ahora soy el alcalde, todo está muy bien, el proyecto depende de mí. Eh, yo no quiero tener esa responsabilidad y creo que es justo y es mejor. Se crea una fundación. En primer lugar, nace por una necesidad y luego para proteger también el proyecto. Los proyectos culturales de esta dimensión no pueden estar en las manos de los políticos, desafortunadamente, porque hay que crear un equipo técnico que pueda dirigir todo esto. Esta es la línea de proyectos que van eh, alrededor de General y bueno... Yo creo que puedo ayudar mucho más, voy a hacer un, un, una serie de imágenes, cómo convive ¿no? el arte contemporáneo con la tradición, eh, cómo la gente participa, eh, cómo se llegan a intervenir espacios ¿no? que son eh, eh, tradicionales, como las, las típicas persianas. Esto es una foto que ilumina muchísimo el trabajo de General Guacil. A día de hoy pues bueno estamos colaborando con muchísimos otros proyectos, con otros pueblos, y de verdad que eh, después de toda esa generosidad de de artistas, comisarios, directores de museos, pues yo estoy aquí también para ayudar en lo que pueda y porque creo que España y las zonas rurales pues necesitan más proyectos culturales. Y no me extiendo mucho más, sino daros las gracias y, y colaborar. Gracias por hacer innecesario el uso de, del dedo. Sí. Eh, bueno, yo os propongo, a partir de, de todo lo que hemos escuchado, ir entrando un poco en esta trampa que nos han tendido con el título de, de el contexto a lo global. A lo mejor porque ya quienes estamos aquí en esta sala, aquí sentados y ahí sentados o asentadas, pues sabemos que los contextos no son unos, son múltiples, que lo global eh, tiene sentido cuando lo vas desmenuzando y se va acercando a algo mucho más tangible y menos etéreo y con, con una escala tan inabarcable, ¿no? Y, y me gustaría ver si somos capaces de, de pensar un poco entre quienes estamos aquí cómo se construyen esas, esas ideas un poco más ecosistémicas que nos lleven bueno, pues a, a ser capaces de asumir más compromisos desde nuestras disciplinas con el momento histórico que nos ha tocado vivir, ¿no? con el lugar donde nos encontramos. Y para eso, a lo mejor, eh, podría ser interesante conocer en vuestros casos eh, cómo eran los lugares donde habéis desplegado vuestra acción en el momento previo a vuestra a vuestra llegada y no vamos a intentar hacer un poco un ejercicio especulativo de poner un pie atrás para coger impulso y pensar qué puede ocurrir adelante aunque aunque solo sea en grado de tentativa ¿no? así que bueno un poco en el turno que, que queráis o incluso quienes no habéis hablado todavía si queréis comenzar pues estupendo. Eh, bueno, empiezo yo, que no, que no he participado aún. Eh, como comentaba Osquía, eh, cuando llegamos al centro Huarte era, era un momento en el que eh, el pueblo de Huarte no, no tenía ese espacio como suyo. ¿no? O sea, es un edificio que no tiene nada que ver con el entorno y que no invita para nada a, a, a entrar a habitar lo que era precisamente nuestra idea. Entonces, pues, pues bueno, partimos de un, de un lugar un tanto difícil y nosotras hemos ido poco a poco, eh, no todas las líneas de trabajo, pero, pero uno de nuestros objetivos siempre ha sido acercarnos al pueblo de Huarte y a veces ha sido eh, más fructuoso y otras veces eh, ha sido más fallido. ¿no? Entonces, bueno, pues también con, con esos eh, proyectos que han sido eh, no errores, porque, porque no, pero que no hemos eh, conseguido lo que, lo que queríamos, lo que pretendíamos. Eh, también eso nos ha servido como termómetro para eh, hacer eh, diferentes acciones. Eso por un lado y luego por otro también eh, desde el principio que, quisimos eh, hacer unas jornadas de participación, eh, pero esto ya más eh, encaminado a la... A la comunidad artística eh, para saber qué es lo que quería la gente que fuera el centro Huarte. Nosotras eh, pertenecíamos ya a esa comunidad artística, entonces, bueno, pues ya teníamos unas ideas y, y de ahí fue y de ahí que nos presentáramos ¿no? y que tuviéramos eh, eh, una motivación para, para, para ejercer esta labor que hemos estado haciendo pero queríamos también contrastarla con, con, con otras personas. Eh, al principio, eh, como suele suceder en, en, en estos encuentros de participación, eh, la gente se, se une, ¿no? la gente quiere participar, quiere hablar, quiere estar ahí, eh, pero poco a poco eso fue decayendo y ahí ahí fue también cuando, cuando fue más difícil para nosotras, ¿no? Eh, uh -huh. Porque eso, el comienzo siempre es fácil eh, en ese aspecto, pero luego tuvimos que, que desviar, eh, o sea, bueno, buscar diferentes fórmulas para, para poder eh, conseguir eso, ¿no? Que, que la gente se involucrara de alguna manera. Uh -huh. Continuamos. Bueno, pues... Imagínate, imagínate cómo era mal partida Extremadura en <ríe> completo pues antes de la llegada de, de Fostel, ¿no? Eh, vivíamos todavía preconstitucionales, <ríe> es decir, que, es que el museo es del año 76, <ríe> de, de, de, se inicia en el, eh, an, antes de, de la aprobación incluso de la, de la Constitución, prácticamente en plena, en plena transición, ¿no? Entonces, pues de ser un pueblo absolutamente rural, un pueblo eh, eh, vinculado totalmente a cánones y a conceptos absolutamente anquilosados en, prácticamente en la, en la Edad Media, pues eh, la evolución que ha tenido ha sido importante. Eh, se dice o decimos que la modernidad entró en Extremadura por el Museo Fostel, es verdad, eh, desde la eh, prácticamente sequía que había en aquellos años que procedían de la dictadura, etcétera, etcétera pues eh, hombre, el, el, el concepto del museo la aparición por allí de artistas el que empezase a aparecer eh, susan Payet, directora de la, del Museo de la Ville de París y coleccionistas de, de rango internacional y artistas como digo, los portugueses, los primeros que, que aparecen por allí eh, que, que eran muy jóvenes entonces pero que después se convirtieron en la gran vanguardia portuguesa Elena Almeida, Carneiro, Sarmento etcétera, etcétera, pues fue absolutamente un... un, un, un ¿no? Pues, un, un aire nuevo eh, que supuso eh, no digo ya solamente para, para la propia Extremadura mal partida para la propia Extremadura ¿no? por un poco también para este país que, que quería avanzar y que quería salir de, de aquellos aires entonces eh, realmente lo que ha sucedido en estos 50 años pues es el gran cambio que, que sufrido, hemos sufrido independientemente de después de, de que sigamos teniendo muchas carencias pero efectivamente eh, la, la Hoy no se nos reconoce, afortunadamente Extremadura tiene hoy eh, otros tres museos contemporáneos eh, de enjundia. El último, como sabéis, pues el, el Galalvear, eh, el, el Museo Extremeño Iberoamericano de Arte Contemporáneo en Badajoz, nosotros, algunos museos también como el de Cáceres que tienen unas fantásticas colecciones de arte contemporáneo. Es decir, en Extremadura se sigue la línea perfectamente de la historia del arte desde la prehistoria, desde Maltravieso hasta, hasta la vanguardia más eh, eh, exacta eh, de, de, de los últimos momentos, como es la actual. ¿no? Eh, todo eso ha sido a través del esfuerzo de mucha gente. Fostel eh, intentó eh, incluir allí una idea eh, afortunadamente, hubo una alineación de, de, de voluntades y de, de una constelación que, que se puso en orden para, para que aquello saliese. No, es, no era frecuente, pero, pero salió. Y en esa, en esa, en esas, eh, en esa constelación pues, eh, participaron las instituciones, participaron eh, lo, los, los, los artistas, participó el pueblo, por supuesto, participado como he dicho, eh, la, eh, la, la, la universidad, la gente de, de, de la investigación, la gente que int intenta tirar de, de, de, de nuestro cargo. Participó también la sociedad civil, muy importante, creo que deberemos de decir aquí la importancia que tienen las asociaciones de amigos de los museos. No sé si los tenéis o no los tenéis, yo os recomiendo que lo tengáis. La nuestra empezó en el año 1985, una asociación de amigos, y fue uno de los grandes pilares para que el museo se salvara, porque el museo también pasó por grandes fases de dificultades. Los años 80 fueron los de la difícil travesía del desierto, Verdad, eh, no es fácil todo, pero al final todos estas, estos apoyos eh, consiguieron finalmente arrastrar eh, y consolidar los, los proyectos. Creo que, que sería pertinente eh, decir que lo que todas estas, bueno, en nuestro caso no son propuestas, no, ya son eh, proyectos muy consolidados institucionalmente. Lo que tienen en común, el denominador común es que se trata de espacios ganados o recuperados para la ciudadanía y esto me parece muy importante, no, independientemente después de las líneas temáticas o conceptuales que se siga en cada espacio concreto y que para ganar esos espacios creo que se tienen que dar dos factores y es muy difícil que se conjuguen por una parte el esfuerzo denodado y el trabajo de voluntarios, de benévolos y de profesionales, muy importante que sepan eh, de los temas sin caer en la barbarie del especialista, ¿no? por así decir. En el caso de Mieres, pues nada de esto sería posible sin la labor encomiable de la Asociación Santa Bárbara, de la sección de arqueología industrial de la Asociación Santa Bárbara, que son los que verdaderamente saben de esto, no yo a mí me toca el papel de, de, de reproducir o de hacer eco de lo, que, de lo que colectivamente se está haciendo. Y el otro factor, creo, creo humildemente, que es el azar. Es decir, yo creo que lo insinuabas en el sentido de que se tienen que constelar muchísimos factores, que eso es muy difícil que ocurra, que hay veces que ocurre y que probablemente pues, como eh, ejemplos muy interesantes estén los, los vuestros. El pasado... Eh, el pasado eran espacios cerrados, como digo, eran espacios cerrados a calicanto, eh, donde no había ningún tipo de apoyo institucional para hacer nada en los mismos porque los apoyos son más lentos que el caballo del malo y por tanto te quedas solo completamente. ¿no? El futuro, creo que también es pertinente decirlo, a mí lo, lo que me gustaría es, en el caso del Consejo de Mieres, seguir apostando eh, por el patrimonio industrial y las artes como dinamizadores de la población en primer nivel, igual que otras actividades industriales, pero en clave de sostenibilidad ecológica, en clave de anticlasismo y desde una perspectiva de paridad de género. Pues... En, en el caso de, de General Guacil, pues veníamos de, de una iniciativa que, que, que pretendía innovar, eh, ser un proyecto singular a nivel nacional, a encontrarnos con la realidad, eh, realidad institucional, realidad económica y realidad social. Eh, realmente, lo que le ha dado sentido al proyecto de General Guacil ha sido la gente. Es decir, quien ha cambiado el proyecto y quien ha hecho que perdure estos casi 29 años ha sido la gente de General Guacil porque desde el minuto uno pues, lo asumió como, como suyo, participó y son lo, las primeras personas que siempre están, están ahí. Ha habido como diferentes fases, ¿no? Desde cuando entramos en el 2011 era crear un equipo eh, científico, porque el, el fracaso dentro de ese éxito, el fracaso que tenía el proyecto que había hasta 2011 era... Eh, no contaba con profesionales, no había un equipo técnico, etcétera, etcétera. Nosotros, eh, yo vengo del mundo de la empresa, yo no me dedico a, a la política, y yo lo que sabía era cómo crear eh, proyectos eh, que, que tuvieran un retorno, no solamente un retorno económico, sino social, y que la gente se pudiera implicar en el pueblo. Pues nos encontramos con esas dificultades, como decía, de lo institucional, de, eh, por ejemplo, 10 días antes de los encuentros de arte, eh, quitarnos una ayuda de 80.000 euros cuando ya teníamos todo comprometido, era como casi terrorismo político. Y que fueron los propios vecinos de General Guacil que los que se acercaban a la alcaldía. Eh, y cuando te llega una señora de 80 años y que tú sabes que cobra 600 de, de, de pensión y te dice, eh, como ya Miguelito, toma este dinero eh, para que los encuentros de arte salgan adelante. Eso, eso, ahí te resume la implicación. Yo, se, me, se me rompe el alma eh, saber el esfuerzo y el cariño que le tiene la gente de San Bacil. Porque esto, más allá de lo económico, ha permitido que podamos vivir personas como yo, como mis amigos, como mi familia. Y otro lado, eh, el agradecimiento ¿no? el, y la pasión. El año pasado tuvimos un fuego, fuego de Serra Bermeja, que calcinó 10.000 hectáreas y fue otra de las grandes injusticias que tuvimos que vivir. ¿Quién apareció allí, en primer lugar? lo que nos define, es el arte y la cultura. Los primeros, el primer dinero que llegó a General Guacil fue donaciones de los artistas, donaciones de gente que, que nos tienen cariño, que nos tienen respeto y que saben la importancia que ha tenido y que tiene eh, la cultura, el arte para General Guacil y para las zonas rurales. Es decir, esa, entonces el pasado era soñar con dificultades y ahora es, queremos ayudar, ahora el futuro es nosotros Queremos ayudar a otras comunidades rurales a que sigan adelante. Tenemos una gran experiencia y todo lo que tenemos gracias a la generosidad de mucha gente y yo quiero también pagar con generosidad a toda esa gente. Bueno, continuando con esta idea de futuro que habéis empezado ya a poner sobre la mesa y que, me gustaría también que tuvierais oportunidad el resto de, de comentar. Voy a hacer un spoiler sobre, sobre el futuro. Eh, y es un spoiler que tiene que ver con una sesión reciente en la que nos invitaron a participar eh, dentro de un proyecto que comanda la Fundación ICO y que está buscando cómo plasmar en imágenes una cierta idea de este país. Eh, no solo ahora, sino en lo, que, en lo que puede ser también más adelante. ¿no? Y ahí había una cosa... Más en concreto, había una agencia, que no sé si la conocéis, que es eh, la Oficina de Prospectiva y Estrategia de País a Largo Plazo de la Presidencia del Gobierno, que es un organismo que tenemos en el gobierno de, de este país y que nos dijeron una serie de cosas muy tajantes. Una es que el futuro será digital, es así, y otra es que el futuro será urbano. Yo creo que esto es importante traerlo a un foro eh, que habla de cultura y ruralidades, porque si hay una capacidad en el, en el medio rural es la de hackear su presente y hackear su futuro y hackear todas las cosas que tiene alrededor permanentemente y desplegar tentáculos y vincularse a aquellas cosas incluso que aparentemente no te quieren mucho ¿no? y cuando te ponen sobre la mesa que el futuro va a ser urbano o no será, no parece el mejor camino para desplegar afectos ¿no? de, de los que venimos hablando siempre. Entonces, Continuando un poco con esa idea hacia el futuro, ¿qué os imagináis que puede ser eh, los sitios donde estáis trabajando a 30, 40, 50 años a partir de lo aprendido hasta aquí? <risa> es una pregunta también para todas vosotras. Sí, bueno, eh, yo... Y si hemos conseguido que el futuro nos dé miedo, entonces tenemos un problema. Bueno, yo, yo puedo hablar de, en el caso de General Guacil, nosotros siempre hablamos del de proyecto a 100 años. ¿eh? ¿Qué modelo de pueblo eh, queremos en, en General Guacil? De hecho, eh, hay una parte muy bonita dentro de todo este proceso, ¿no? y es la parte humana. Y como eh, yo he visto eh, durante estos años de 2011, ah, cuando ofrecíamos, le pedíamos a los artistas que nos prestaran obra para empezar a dinamizar el museo porque no teníamos recursos, y te decían que no, ah, 2017, para mí el 2017 es el año cero de General Guacil. Era un punto y aparte de lo anterior y un mundo nuevo, ¿no? era como una esperanza nueva. Y desde entonces pues, han estado llegando nuevos vecinos, eh, nuevos repobladores, eh, vinculados con el arte, con la artesanía. Ejemplo, un zapatero que ha venido ahora recientemente, que hace zapatos de diseño, que estaba antes en Marbella, y dice, yo vendo más zapatos de diseño en General Gocil que en Marbella. Antes tenía 2.000 personas por la puerta de mi taller, ahora tengo 50 y vendo mucho más. Es decir... Sabemos que hay gente que está buscando modelos totalmente diferentes. No quieren vivir en grandes urbes en una lata de atún mirando a un ojo patio. Quieren vivir en el campo. <risa> quieren tener una comunidad donde puedan ir a almorzar con sus vecinos, donde puedan hablar, donde se sientan parte. Y en el caso nuestro, por ejemplo, el museo se ha hecho para que cuando el vecino entre, a quien le tiene que sorprender en primer lugar es al vecino, que se reconozca en el, museo, en el museo. ¿Qué ha ocurrido con el fracaso de las grandes industrias culturales de este país? que se ha hecho a espaldas del territorio, a espaldas de los vecinos, y no han participado en nada. Por lo tanto, yo en el futuro de Janahuacil veo una comunidad en armonía, con tradición, arte, cultura y naturaleza, y es un pueblo abierto para entrar y para salir. Bueno, en nuestro caso, como estamos justo al otro lado, ¿no? o sea, eh, todo el, el, creo que estos tres ejemplos o sea, se ha quedado como patente que... Que, que, tienen como, o sea, que surgen eh, desde un contexto eh, vecinal del territorio, vinculados en nuestro caso, ya como ha explicado Osquía desde el inicio, es justo totalmente lo contrario. Eh, yo la verdad es que dentro de 30 años, eh, siguiendo así a pico y pala, poquito a poco, como <risa> llevamos estos años, uh -huh. o sea, que sí que creemos que, que ha habido avances, pero que no son avances eh, espectaculares, pero bueno, pues... Eh, o sea, eh, como haciendo como ese camino a la inversa, ¿no? Porque claro, algo que ya ha surgido, de, o sea, totalmente dando la espalda al territorio. ¿Cómo cómo haces para que el territorio, o sea, para para para que el, el territorio pueda pueda sentirlo como suyo, ¿no? Pues pues eso con pequeños proyectos, poco a poco y sabiendo que no que, que creo que no lo vas a conseguir del todo nunca, pero o sea, yo me veo intentándolo, siguiendo intentándolo, vamos, ¿no? Sí, precisamente. Precisamente no sé si, sí, precisamente yo creo porque eh, a mí más que un spoiler me ha parecido una amenaza <ríe> y creo que, que trabajamos para lo contrario uh -huh. para que porque estamos hablando todo el rato de personas y las personas necesitamos tiempos y necesitamos recorridos y andar y caernos y levantarnos y equivocarnos y, y conocer más gente… Eh, yo creo que es clave el, el hecho de dar tiempos, uh -huh. cocinar a fuego lento, como decía Nere antes, y, y, y yo dentro de 30 años me, me veo a mí o, o a las personas con las que estoy trabajando, conociendo, haciendo exactamente lo mismo, continuando. Bueno, yo... Largo lo fiáis, amigo Sancho. Eh, volvería nuevamente a emplear una frase de Fostel, que dio sentido a su vida y a su obra. Si vais alguna vez al cementerio civil de Madrid donde está enterrado, veréis sobre su tumba este epitafio. Son las cosas que no conocéis las que cambiarán vuestra vida. Si hace dos años no sabíamos qué iba a venir y fíjate lo que se ha presentado, pues... ¿Cómo vamos a, a tener control sobre todo lo que está ocurriendo? No sabemos. Pero eh, Miguel Ángel hablaba de un término que uso muchas veces, pasión. Si hay pasión, lo es, hay todo. Eh, si hay 50 años que nos han traído hasta aquí, pues puede haber otros 50 que nos lleven más, más lejos. Fostel decía que la historia del arte es el mayor y el mejor partido político. Viene desde hace 50.000 años, desde las Cuevas de Altamira y llega hasta hoy. Y en todo ese, ese trayecto pues siempre se han hecho cosas positivas para el hombre. La cultura, el arte, es una fuerza positiva, una energía positiva para el hombre. Si seguimos cultivando, de alguna manera, un poquito aquí, otro poquito allí, esas, esa fuerza y esa energía pues finalmente creo que al final eh, esos frutos de alguna manera tienen que arraigar, tienen que agarrar, tienen que surgir, tienen que brotar, ¿no? Y estamos dispuestos a ellos con pasión, a seguir, ¿no? A seguir. Vendrán los nuevos, los que vengan más adelante y que entiendo hayan bebido también en estas fuentes, y espero que, que, que, que lo lleven adelante. Lógicamente es muy importante el apoyo de las instituciones, de los políticos, de, eh, de, de la gente que está alrededor, por ejemplo, si, si la, el, el arte caló en el pueblo y caló en la gente normal pues lógicamente pues, eh, eso va a estar ahí y va a estar latente. ¿no? Eh, es, hacemos un, un ciclo de música contemporánea todos los años. Este es el año 25, 24 que lo hacemos. Música contemporánea, esto es música raras. En un ambiente rural meterle música de... Es verdad que he tenido conciertos y primeros ciclos en donde cuatro o cinco personas. Pero al, y uno de esas era de los que me decía cuando acababa el ciclo, por favor no lo quites, al año que viene sigue, <risa> sigue, sigue. Hombre, ya hoy no son cinco, son 100 personas, 120 personas los que van más que al ciclo de música contemporánea de Alicante y esas cosas, y al Reina Sofía. Pues no, hemos aguantado. Y, y al final, pues la gente, le, ese es el interés también de, de esto, ¿no? De, que, de, de poner a disposición de, de la gente que no tiene acceso experiencias nuevas, que, que, que oiga, que sienta, que, que, que, que, que, que adquiera cosas, eh, performance. Nos dicen la catedral de la performance, ha pasado por allí, pues, yo qué sé. Pues sí, la performance eso es un arte, y el arte sonoro, me entusiasmaba con Juanjo Palacios, que lo hemos oído ahí, un fantástico artista sonoro. También tenemos un espacio para hacer arte sonoro size-specific, ¿no? lo digital. Esta mañana estamos haciendo allí, os cuento, un, un, un taller que se llama, eh, en el Museo Fostel, eh, Gestionar Ideas. Lo está dando un importante artista, Eugenio Ampudia, per performance. Eh, y se llama precisamente de lo analógico a lo digital. En un museo donde hay dificultad de cobertura. <risa> y donde nos falta todavía la fibra óptica. No sé cómo lo están haciendo. <risa> Pero lo están haciendo. <risa> Y acabará, acabará la sesión de esta mañana con un, una intervención también de la gente del pueblo. Los mayores, los mayores, el club de mayores de la tercera edad, van a darle a los artistas un taller. El taller es cómo se hacen unas migas. No solamente cómo se hacen unas migas, cómo se comen unas migas, que es muy importante. Entonces, eh, claro, los artistas van a enseñar a los mayores qué hacen, pero también ellos tienen que recibir un, una clase de los mayores, que es lo que saben hacer, lo que saben hacer en su taller renacentista de toda la vida, que es en sus cocinas. Bueno, pues ese es un poco el diálogo, ¿no? ¿Eh? Lo digital y las migas, pues a lo mejor se tienen algún tipo de contacto y de conexión, ¿eh? y de, de pegue. Muy de acuerdo con lo que comentas. Es un placer verdaderamente estar aquí aprendiendo de vosotros y vosotras. Vivimos en una sociedad de la aceleración donde estamos como un hámster que cada vez tiene que correr más y trotar más para seguir corriendo más constantemente. Y creo que una de las virtualidades positivas del arte es que nos hace parar y pensar y reflexionar y sentir y vivir de, de otra manera, ¿no? compartiendo esas experiencias de manera comunitaria. Yo también estoy de acuerdo en que hay un fetichismo de lo digital y de hecho incluso creo que está afectando al arte contemporáneo hasta el punto de que parece que si no haces videoinstalaciones pues ya no hay arte, si se está viendo muchos museos y muchos espacios. ¿no? Y en ese sentido incluso, lo digo también volviendo a provocar, eh, en ese punto a veces cuando algunas personas nos dicen es que lo que estáis haciendo en el Pueblo de Santa Bárbara no se entiende, digo, somos absolutamente conservadores, es decir, estamos haciendo <risa> actividades performativas de los 80, escultura... Un poco también por ir a contracorriente precisamente de ese fetiche de lo digital actual que creo que, que estamos padeciendo de alguna manera. Después lo digital se entiende simplemente a la instalación de códigos QR, ¿no? ahora estoy pensando en clave turística y creo que es mucho más. Por eso sí decía que así como una de las líneas de actuación del Puzo Santa Bárbara es la de las intervenciones artísticas, otra es precisamente la de la realidad aumentada, virtual y los videojuegos porque sí que consideramos que es una manera interesante de potenciar eh, el patrimonio, de cómo visualizar lo que era el patrimonio, insisto una vez más, no en clave melancólica, con unos dispositivos tecnológicos digitales que sí te permiten vivirlo de otra manera. ¿no? Entonces aquí lo importante no es tanto lo digital, sino lo que vas a vivir. Y siempre en esa perspectiva de, como decía, de parada que nos permite el arte, de reflexionar, de no estar constantemente acelerados, y decir, hostia, es que yo lo que quiero no es vivir por vivir, sino vivir bien. ¿no? Y vivir bien eh, exige también el arte, no solamente rentabilidad económica, como decías tú, sino sobre todo rentabilidad social. <coughs> Creo que vamos a romper el protocolo porque hay un compañero que pedía la palabra y que quiere intervenir. Me han pedido que les recuerde quien vaya a intervenir que se ponga de pie porque si no la cámara solo coge al que está delante y eso debe volver loco a las inteligencias artificiales y estas cosas <risa> <risa> espera, espera. Este, este... Uh -huh. el micrófono, el micrófono. Ah, es, que... <risa> <risa> es que está ahí. <risa> perdón tiro, por primero mmm... eh, intentado... <risa> <risa> uh <-huh. risa> ah porque iba a hablar de uh -huh. A ver, no. Por lo visto había, había pedido la palabra a continuación usted, no se preocupe. Bueno, así si se construyen vínculos también. Claro, efectivamente. Bueno, pues buenos días. Uh, Voy a presentarme porque quizás así se va a entender un poco la intervención, ¿no? Yo soy Roser Calaf y soy en este momento ya una profesora eh, que está en la Universidad eh, de Oviedo, emérita. Eh, bueno, esas cosas que tocan cuando te toca jubilarte. Eh, pero sigo trabajando porque la idea, y me se, se frustró cuando la pandemia, que me mandaron para casa ya vino pues, ese laboratorio de educación patrimonial, se fue al garete. Bueno, lo digo para situarlo. Eh, quiero hacer un recorrido, mmm, primero, de lo que he escuchado y, y añadir una serie de, de cuestiones que me parecen que son la, res, la resolución a, a esa pregunta que nos acabas de, de plantear. Siento extenderme un poco, pero quiero tener, digamos, una idea de, clar de claridad. Creo que hay que eliminar un poco el triunfalismo ¿eh? Eso, para, para esa solución de futuro. La he visto reflejada en el Museo Bostel, Yo ha cogido protagonismo, la idea es buena, pero mm, has hablado, he tenido, has hablado en personal, no has hablado en plural, como ha hablado casi la mayoría de la gente. Yo conocí el Bostel hace muchos años y recientemente, a tenor de haber ido a ver el espacio de, de Helga de Alvear, eh, volví al Bostel y encontré algo que te has olvidado de decir, el activo del de restaurante. En este momento el restaurante es un activo muy importante porque da de comer muy bien, a un precio muy asequible, con mucha, con mucha gracia y que recuerda pues mucho de las ideas de Bostel y he encontrado también esta, esta pista de que lo has mencionado de los mayores que están interviniendo, pero por contra vi un abandono tremendo de la obra de Yoko Ono que está completamente vandalizada y que ha perdido el sentido como a tal, ¿no? Quiero decir que ahí yo pediría que tuvierais un pellizco para sanear lo que se ha quedado desvirtuado de aquel Museo Bostel que me fascinó cuando hubo el primer congreso de Fluxus de la universidad de, de, de Cáceres. Bien, en cuanto a. Quiero destacar la humildad del centro Huarte. Es decir, que con humildad se consiguen muchas cosas, y con este sentido, esto lo quiero destacar. Y quiero decir también del pozo de Santa Bárbara, que me parece que lo que está consiguiendo son cosas muy interesantes. Eh, la transformación ciudadana, que esto es muy importante en ese sentido y ahí está el gran acierto en cuanto a no creer en que nos van a dar la panacea, que eso pasó también con el caso de la universidad, que es un espacio cerrado y que no, que no termina de ir nadie y nadie quiere ir y eso es la gran tragedia. Bien, el factor de azar, eso me parece que es muy... La, la vida nos lleva a muchos azares y nos lleva a oportunidades maravillosas de transformación. La, la idea de espacio abierto y la idea, sobre todo, de, provo de provocar, que me parece que también está como muy acertada en este sentido. En cuanto al centro de Aguacil, eh, pero lo estoy diciendo mal, no lo sé, pero bueno, quiero destacar, pues sobre todo, este papel de creación comunitaria y que lo has expresado muy bien. Las imágenes son maravillo maravillosas y la idea de expander. De expander. expander es la otra de las claves. Eh, si antes en nuestro campo nos llamamos educación patrimonial, eh, lo sabéis, yo fui la directora de Olaya Fontal, que si os sonará de, la, de su tesis, eh, pues ahora en lugar de mmm, educación patrimonial quizás hay que pensar patrimonio expandido, el patrimonio expandido en todos los sentidos. Y ya cerrando un poco mi intervención, porque no la quiero hacer más larga, en cuanto... Creo que la solución que estás diciendo, lo estoy pensando, estoy improvisando, ¿eh? estoy improvisando, ¿no? Yo soy geógrafa de formación ¿eh? y en el recorrido de la, de la geografía, cuando se institucionaliza, eh, hubo la, lo que se llamaba la geografía, de, de, bueno, la geografía francesa, la geografía regional, que se fijaba en los lugares y en la cultura que construía el campo, el mundo y todo esto. Y esto fue, digamos, creando escuela y hizo falta, pues eh, el libro clave es el... El mapa de Francia, ¿no? el tableau de la France, ¿no? el mapa de Francia, un poco ese mapa que también ha estado ahí presente, donde aparecían todos, se preocupaban de hacer y construir cada una de sus, de sus digamos, trayectorias, ¿no? sería su identidad como región. Esto fue dinamizado por la geografía radical que vino pues, básicamente a raíz de, de unos artículos que hicieron en una revista que Herodot, pero que previamente... Eh, tuvo una contestación de lo que era la geografía del laboratorio, ¿eh? la geografía del laboratorio que era la geografía cuantitativa, todo eran algoritmos, los algoritmos han llegado también, ¿no? Y, y entonces la geografía radical lo que hizo fue ir en contra de todo esto porque lo que había que hacer era una geografía más social, una, una, no es que es geografía, sino... ¿Para qué sirve la geografía? Que esa es una de las preguntas también que nos hacemos todos. Y finalmente, bueno, una conciliación de todo, llegó a una geografía que se llamaba la humanística, que tenía el sentido del lugar, que cogía la metodología de lo cuantitativo y que finalmente cogía también la, las ideas que tenían que ser, pues un poco, las sociales. ¿no? Y entonces, bueno, ahí va esa propuesta que es un poco ajena, pero que también quería hacer una felicitación a, a todo lo que está como yendo este momento. Y por eso ha he hecho una intervención tan larga y no hago ninguna más, no pasa nada. Ya está. <risa> Esto también es contexto, Buen no día. se preocupe. Buenos días, ya está. Gracias. Bueno, me, me quedo a este lado. Hola. Vale. Bueno, me llamo Manolo, ¿vale? soy gaditano de Ciudad del Casco Antiguo, Ciudad Trimilenaria, pura urbe pero llevo 25 años aquí, estuve 25 años aquí dando clases en el instituto, ahora vivo en Gijón, también muy urbana, pero con una periferia rural, bueno, interesante. El caso es que me gusta el término provocar, yo no sé si tú has provocado con el spoiler ese, si tienes la encomienda de provocar, si es propia, personal o es, si es eh, encomienda, ¿vale? Pero a mí el término provocar me gusta, ¿no? Y entonces creo, uno, que el futuro, pienso, uno, que hay que resistir, no nos queda otra, porque hay que resistir, y hay que resistir desde ahora, desde aquí, y desde el discurso de ayer, o contra el discurso de ayer. ¿Vale? Y lo explico. Hoy habláis de ralentizar, allí hablaron de acelerar. ¿Qué es eso de las aceleradoras en el mundo rural? O hablamos de slow, o hablamos de lo contrario. Dos que pretenden industrializar lo artesanal. Ya han industrializado los montes aquí, con los parques industriales eólicos o con las huertas solares. Ahora van a industrializar también la cultura, van a poner la etiqueta a la cultura propia del lugar, la van a vender. Eso es otra. Creo que hay que transgredir y creo, que la, y creo en la transgresión en la educación central y fundamental contra el discurso de pedagogía de las políticas nuevas, contra estos lenguajes que nos roban, que hablaron muy bien ayer una chica que estuvo aquí, que fue la que me despertó del sopor de la tarde. Y les repito el aplauso. Yo vivo, he vivido mucho tiempo en un pueblo que se llama Loza y lo que más deseo al final de esta jornada es que mi vecina me haga unos huevos fritos con lo que tenga. Eso es lo que más deseo. Pero lo gracioso es que al lado, justo en un sitio que, poble, que pone pueblo nuevo, pueblo nuevo, yo no sé si habrá pueblos nuevos o si serán de diseño desde las ciudades. Y estoy mucho contigo, compañero de Mieres, en que hay que ser anticlasista, porque esto me huele a nuevos clasismos, a la valla publicitaria en las ciudades para coger y tener nuestro territorio de salud en el campo, y las autovías y... ...las redes de alta velocidad, etcétera, etcétera. Llevo mucho tiempo discutiendo con asesores técnicos docentes... ...como fui yo de la ciudad que me decían... ...pero si Manolo ya se han puesto autovías. No, no te confundas. La autovía se la han puesto a la ciudad y a las mercancías... ...pero ni a las personas de los pueblos... ...ni a las personas que vienen de otros lugares. No nos confundamos. Me lo decía una persona, asesora técnica docente... ...que en paz descanso, de lo que yo apreciaba. Decía que era un poeta... Decía que era un soñador. Pero desde luego, como diría Frederick Underwasser, él decía que soñar solos es solo un sueño, pero soñar juntos es el comienzo de una realidad. Muchas gracias por estar ahí juntos. Muchas gracias por estar aquí juntos. Y que no vengan individuos que se marchan al día siguiente, cuando hay que escuchar a la gente que está ahí, a la gente que estáis aquí. Que no vengan individuos y que, por favor, colect colectivicemos la lucha. Porque en los territorios rurales la atomización es uno de los, de los males. O hacemos red, pero no redes tecnológicas, porque digital, ¿qué es? ¿A dedo o a mano? Yo me pregunto esas cosas: digital, ¿qué? ¿Y lo que has dicho? ¿Urbanizar? ¿Urbanizar qué? ¿Industrializar qué? ¿Digitalizar qué? Vais a ir algunos a las quintas, quintas, elogiables 100%. Y Herminio no necesita pedestal porque él levita ya. Herminio, el escultor del que hablaban, personas como tantos que no han podido venir, que no se han informado, que quizás aquí no pintan nada porque ellos pintan en su casa. ¿vale? Pero yo os recomiendo, y por último, hago un homenaje porque ojalá os llevaran de las quintas a la Fundación EDES, a la finca al Cabillo que es un territorio rural, a que os mancharéis los pies de barro. Porque creo que no vais a pisar tierra en los días que habéis estado aquí. Pisar tierra, y ya está viendo asfalto, y ya está viendo hormigón, y hay muchos santistas que sin semperguardia nos hacen mirar hacia atrás. Y como diría Jaime Izquierdo, volver al origen no es retroceder. ¿Eh? Miremos por el retrovisor que hemos hecho, ¿eh? que hay, hay gente que no sabe dar marcha atrás. Así se estrella después. Gracias. Bueno, es, es mencionar la palabra futuro y cómo os ponéis. Decía Mark Fisher que hay que luchar contra el presentismo, este que nos roba todo el rato esa palabra, eh, poniéndonos ahí. ¿no? Así que, ¿hay alguien más que quiera intervenir? Me dicen, me enseña el dedo ahora Benito y tres y se acabó. Sí, sí, tres minutos, tres minutos. Hola, hola, buenos días. Eh, gracias, Manolo. Me, me, me alienta que, que hables así para, para intervenir. Eh, yo, bueno, hay una, eh, un contrapunto, ¿no? Porque si el futuro es digital, ¿por qué tiene que ser urbano? Eso es lo primero, ¿no? Si es digital lo podemos deslocalizar, eso, eso es lo primero. ¿no? Y segundo, bueno, por explicaros un ejemplo, yo estaba de profesora en, en Barcelona y vino una, una expedición de Perú, un colegio de Perú, y estábamos organizando las visitas. Y, y yo estaba buscando profesores que les acompañaran en las diferentes visitas, ¿no? Pues dije, eh, ¿quién quiere llevarlos a la Sagrada Familia? Se levantaron un montón de manos, yo, pero no habéis sido... Nadie había ido, de los profesores de Barcelona, ¿eh? ¿Por qué? Porque había una cola de turistas impresionante y tenías que pagar 20 euros, aparte de comerte todo el, el problema de tener eso en construcción los años que lleva, ¿vale? Pero nadie había ido de los profesores desde que lo habían abierto. Entonces, eh, yo para ver una obra de arte en mi aldea solo tengo que sentarme debajo de un horrio y tengo como 20 a mi disposición, que son magníficas obras de arte que hay que explicar cómo se están hechas, o sea, eh, para que veáis que a veces la ciudad, igual que te lo ofrece, te excluye del arte y de la participación, o sea, la calidad artística y cultural que tienes en, en, en el ámbito rural no la tienes en una ciudad, por mucha oferta que tienes, incluso por el bombardeo de oferta que tienes. ¿no? Aparte de eso, yo como Manolo eh, respeto mucho y, y me encantan todas estas todas las iniciativas, pero estáis describiendo hay una lucha, ¿no? Un inicio eh, costoso, difícil. ¿Cuántas, cosas, ¿Cuántas inversiones se han quedado en, en, en, la, en el escaparate? Sin un, como decía, sin una misión, sin, sin un motivo, ¿no? Cuánta inversión de estas de las que nos hablaban ayer, que parecía una feria de, de subvenciones, eh, ¿vale? Y eso es el pan para hoy y el hambre para mañana, porque muchas de las iniciativas no son, no son a largo plazo. Para mí es como, es como si, si viniera el, el doctor y dijera mira, ahora tengo estos, eh, este número de diagnósticos a mano. Venga, preparar, las, preparar los síntomas, ¿eh? a ver si coinciden y preparar el 20% de la, del tratamiento vosotros, ¿vale? que si coincidís con todo, os doy el resto. Y os trato por un año, ¿eh? luego ya veremos. ¿Vale? Si no coinciden los, los, los síntomas con mi, como los diagnósticos que tengo a punto, pues ya vendrá otra línea. ¿eh? Entonces, la gente que se quiere dedicar a la cultura necesita una continuidad. Necesita eh, tener una vida social. No os explico el estrés neorural. ¿Cuánta gente aquí tiene estrés neorural? Porque yo lo tengo. ¿eh? Yo he jugado mi vida profesional por venirme al mundo rural, porque es mi pasión. ¿vale? Lo estoy investigando también. Porque ya que no tenía dinero, tenía tiempo. Un, un, un, un doctorado en, en innovación social estoy haciendo, ¿vale? Sin ninguna beca, porque soy demasiado madura para tener derecho a estudiar, aunque sea por el beneficio de, del medio rural. Y, y es un estrés. No sé cuándo tengo que plantar las favas, ¿vale? Porque somos 10 vecinos, se nos murió uno hace poco, el 10% de la población ha desaparecido. ¿Vale? Entonces yo planto las cosas, luego me viene un vecino al cabo del tiempo y me dice no, no era la luna correcta, ¿Sí? te has deslomado para nada. ¿no? Eh, te tienes que intentar eh, buscar la vida, si te dedicas en mi caso a la educación, como, conforme tú puedas. ¿vale? A la vez quieres dinamizar a esa sociedad dormida a la que no le llega ni una sola actividad cultural, por mucho alcalde que viéramos ayer, por mucho eh, ministro, o ministro no, bueno, ministro también, <risa> y, y director de, de, de cualquiera de las instituciones que respeto absolutamente, pero estamos en España, todo está institucionalizado. Un minuto más. Todo está, sí, todo está institucionalizado en España, y así vamos con muchas cosas, ¿no? Entonces, eh, mi, mi, por ejemplo, una pregunta, voy a, no voy a tomaros más tiempo, ¿eh? solamente quiero preguntar. ¿Sabéis que hay un, una Rural Pact Conference este mes, el 15 y 16, en Bruselas, que se ha abierto para que todos los eh, agentes de la comunidad rural participen con la Comisión Europea para eh, informarles, o sea, se van a contrastar las futuras políticas de aquí al 2040, directamente con la Comisión Europea. No he encontrado agencia ni institución que envíe a nadie. Ayer en, la, en, la, en el... Yo, y claro, voy preguntando de uno en uno, por, por eso aprovecho este último 30 segundos para preguntar. Yo, por ejemplo, estoy aceptada para ir y voy a tener que renunciar, porque explícale a mi asociación de vecinos de 50 personas que pagan 10 euros. Al, a, al año para la Asociación de Vecinos, que me den el presupuesto anual para enviarme a Bruselas a explicarles lo que opinamos la gente de la cultura de esa manera de administrar el dinero y de no dar el 100% del soporte a las iniciativas desde cero. Y luego ver si tienen recorrido. No quisiera interrumpirte, de verdad, pero me están por indicando favor, sí, ya no tengo más, no, tiempo, más tiempo. Es muy importante. Yo no puedo ir por dinero, os lo digo así, ¿eh? Pero habría que ir a alguien. Si alguien va, por favor, que me lo diga. Mirad, visto un poco raro, se me identifica fácilmente. Si alguien va a ir, por favor, que me lo diga. Porque si yo no puedo ir, al menos que el, nuestra voz alcance. Vale, y si alguien cree que yo debería ir a representar a varias gente, también que me lo diga, porque voy a pasar la gorrilla. Bueno. Vale, Gracias. <risa> Como podéis eh, comprobar, esta es la mesa más fácil de guiar de, del mundo eh, y creo que si yo no hubiese estado aquí nos hubiese notado. Así que eh, vamos a despedir ya y agradecemos a toda la organización y a todas vosotras y vosotros pues el cariño y la energía que habéis puesto en todo esto.